Hola, muy buenas noches, bienvenidos a sorteo 65 21 de Cafeterito Noche para hoy viernes 12 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 2.37 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y muy pendientes todos los apostadores porque aquí ya vamos a conocer el resultado ganador. Tres 0, 6, 0. Verifiquemos juntos el resultado ganador. 3, 0, 6, 0. 30, 60. Delegados, correcto el resultado. Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Pijao. Recuerde que el cafeterito es más oportunidad para ganar. Feliz noche.